El senador Espinar. Bueno, gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Iba iba a dar la bienvenida, iba a, dar la bienvenida a la ministra Montero, que por lo que veo se ha ausentado, se ausentado un momento después de toda la tarde aquí sentada, por razones que todos podemos entender. La voy a esperar y voy a empezar por el Partido Popular, porque hay un, par cosas, hay un par de cosas que yo creo que hay que aclararle a sus señorías del Partido Popular. Miren, señores del Partido Popular, 12 millones de votos sustentaron la moción de censura del señor Sánchez en el Congreso de los Diputados hace pocas semanas. 12 millones de votos son más votos de los que ustedes han tenido nunca en su historia. Acostúmbrense a que en un sistema parlamentario el juego de mayorías es este y aprendan a construir acuerdos y aprendan a componer mayorías parlamentarias en un contexto en el que ustedes no van a volver a tener una mayoría absoluta en su vida. Gracias, no sé si a Dios pero desde el, o a los españoles, pero ustedes no van a volver a tener una mayoría absoluta en su vida, señores del Partido Popular, por ejemplo. Por ejemplo, cuando uno presenta, cuando uno presenta en esta cámara enmiendas a sus propios presupuestos para enmendar un acuerdo al que llegó con un partido como el Partido Nacionalista Vasco, si uno quiere aprender a llegar a acuerdos políticos, lo que debe aprender es que cuando los demás componemos acuerdos políticos, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco o con los señores nacionalistas catalanes, no cedemos al chantaje de los independentistas. Llegamos a acuerdos exactamente igual que ustedes y, como no decimos esas barbaridades, nos ahorramos el papelón que van a hacer ustedes enmendándose a sí mismos los presupuestos. Señora, señora ministra, empezaba mi intervención dándole la bienvenida. ¿No se imagina no se imagina la alegría que le da a mi grupo hablarle al Gobierno y mirar a la izquierda, habiendo soltado el lastre que hemos soltado con el Gobierno del señor Rajoy. No se imagina la alegría que le da a mi grupo discutir estos presupuestos con usted y no con el señor Montoro. No se lo puede imaginar, señora ministra. Así que bienvenida, bienvenida de corazón. Le he estado escuchando hace ya algunas horas y decía usted, decía usted hace algunas horas, que estos presupuestos generales no son los que habría elaborado el Gobierno porque no ponen en el centro de la política a las personas. Decía usted también que estos presupuestos generales del Estado son de pasado y no son de futuro, que son un trámite para que no se paralice el país y nos proponía usted hablar de los presupuestos generales del Estado de 2019 y empezar por el techo de gasto y dejar pasar estos. Decía Antonio Gramsci que al adversario hay que golpearle políticamente donde está más débil e intelectualmente donde está más fuerte. Yo a ustedes no les voy a tratar como adversarios, no les voy a golpear hoy políticamente donde ustedes están más débiles, que es en la contradicción de llevar adelante los presupuestos del, del señor Montoro. Ustedes saben y nosotros sabemos que estos presupuestos generales del Estado no están en el espíritu de la moción de censura con la que hemos echado al señor Rajoy del Gobierno y que estos presupuestos generales del Estado no están a la altura de lo que esos 12 millones de votos que hay detrás del Gobierno de se del señor Sánchez demandan. Pero vamos a hablar, de, vamos a hablar de, de otra de las cosas que ha dicho usted hace algunas horas, de su pasión política. Usted ha venido aquí y ha hecho un discurso caracterizado por la, por la pasión política. Y, y yo quiero hablar de eso con usted porque, así como no comparto muchas de las cosas que ha dicho el señor Barreiro, ha dicho una cosa en la que tenía más razón que un santo. Ha dicho el señor Barreiro que allí donde la política monetaria, la hace el Banco Central Europeo, la política económica de un país se dirige desde los presupuestos. Lo fundamental en la política económica es la política presupuestaria. Por tanto, tiene usted, señora ministra, probablemente un ministerio clave para el futuro de este país. Usted está al frente de un ministerio que va a ser fundamental en el devenir de España en los próximos años. Y, por tanto, yo quiero hablar con usted de política económica y quiero hacer algunas reflexiones con usted para lo que nos viene. Yo asumo que estos presupuestos van a salir con los votos, entiendo que del Partido Popular, entiendo que de su partido, entiendo que de Ciudadanos, que parece que es la única formación política que está contenta con los presupuestos en todo el arco parlamentario. En fin, entiendo que estos presupuestos van a salir adelante. Nosotros nos vamos a mantener en contra. El senador Martínez ha hecho una defensa de nuestro veto y ha explicado las razones, así que vamos a hablar de política económica y de cómo podemos hacer ustedes y nosotros política económica, política presupuestaria, poniéndonos de acuerdo. Vamos a empezar por, vamos a empezar por el diagnóstico. Este país, cuando nosotros hablamos, cuando el senador Martínez hablaba y, y yo hablo de una década perdida, Hablamos del tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la crisis hasta hoy. La crisis de 2007-2008 estaba caracterizada por tres elementos fundamentales en nuestro país. Uno, era una, crisis, era una crisis del modelo inmobiliario, era una crisis de la burbuja inmobiliaria y era la crisis, y era la crisis, era la crisis de un modelo económico que era el nuestro que era fuertemente dependiente del sector inmobiliario. Les recuerdo que en los años anteriores a la crisis España llegó a construir más vivienda que Inglaterra, Francia y Alemania juntas. Y nosotros teníamos una economía altamente dependiente de la construcción y de la burbuja inmobiliaria. Después le haré alguna reflexión sobre cómo la, burbuja, cómo la burbuja inmobiliaria parece estar de vuelta en nuestro país y cómo hay que tener algunas alertas respecto a eso. El segundo elemento de la crisis de 2007 y 2008 tuvo, tiene que ver con la financiarización de la economía y el tercero con un déficit de inversión en nuestro país. Esto constituía un panorama económico en el que nuestro país adolecía de política de lo, que, de lo que podemos dar en llamar eh, de política de generación de valor añadido. Nosotros teníamos una economía altamente dependiente de algunos sectores, fundamentalmente del turismo y de la construcción. Teníamos, además, una economía altamente finan financiarizada con una curva decreciente del peso de las rentas del trabajo en el total de la renta nacional y con un peso creciente de las rentas del capital en el total de la renta, de la renta nacional. Y teníamos un déficit de inversión pública, de inversión productiva. El sector público, estos señores del Partido Popular, lo que consideran es que tiene que, tiene que redistribuir la riqueza que genera el sector privado. Pero yo creo que ustedes y nosotros estaremos de acuerdo en que el sector público puede emprender y que el sector público puede ser un foco de creación de riqueza. Yo no quiero ser chovinista de partido. Pero, mire, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid hemos remunicipalizado el servicio funerario, ya ve usted qué negociazo, y hemos pasado de perder 250.000 euros al año a ganar todos los años más de 4 millones de euros. No tienen razón estos señores que dicen que solo la gestión privada funciona. La gestión pública funciona y nosotros podemos emprender desde el Estado. De hecho, podemos seguir el ejemplo que siguió Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el ejemplo de los dragones asiáticos o el ejemplo de la década ganada en América Latina, que fueron momentos en los que se se asumió un papel protagónico o más protagónico del Estado en la economía como agente dinamizador. Y para eso vamos a necesitar inversión. Por eso le hablaba del déficit de inversión en nuestro país. La década perdida se ha caracterizado fundamentalmente por políticas procíclicas. Nosotros ahora estamos creciendo al 3% interanual, pero estamos creciendo al 3% interanual subidos a la ola de una economía europea que va mejor, de unos tipos de interés del Banco Central Europeo que van mejor, en fin, subidos a una ola procíclica. Pero no hemos hecho ninguna política, el Gobierno del señor Rajoy, para ser justos, no ha hecho ninguna política de recuperación de estímulo o ninguna política contracíclica. Más bien, al contrario, ha limitado la capacidad para hacerlo de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Por cierto, retiremos juntos la Ley Montoro y dejemos a los ayuntamientos gestionar con los recursos que tienen y con los recursos que producen, señora ministra. Pero, pero no, me quiero entretener, no me quiero entretener. La década perdida se ha caracterizado por una cronificación de la pobreza. Uno de cada tres españoles, un 30% de la población de nuestro país, de nuestros compatriotas, viven en una situación de riesgo, señora ministra. Un tercio de nuestros compatriotas viven en una situación de riesgo. Y, además, vivimos un proceso de deterioro del estado del bienestar. Usted sabe que la situación de las pensiones públicas no es la mejor. Usted sabe que la situación de la sanidad pública depende de las comunidades autónomas, pero tampoco es la mejor. Estamos padeciendo en comunidades como la de Madrid derivaciones sistemáticas al sistema privado. Eludiendo, eludiendo el público y, por tanto, empeorando la prestación del servicio y la igualdad de oportunidades también en sanidad. Y usted sabe que la educación pública en nuestro país es una tarea pendiente y necesita un fuerte volumen de inversión. Por tanto, esos dos elementos yo le invito a que los discutamos y a que los pongamos en valor para los presupuestos de 2019, para los de 2020 y para los que vengan después de que después de que el campo político progresista gane también las elecciones en 2020, en, 2000, en 2021, en 2022, en 2023 y en 2024, se trata de que estos señores no vuelvan a gobernar en este país por lo menos hasta que salgan de la Gürtel, de la Lezo y de la Púnica. Pero señora ministra, nosotros compartimos, creo que compartimos este diagnóstico, compartimos, compartimos que este país tiene tres realidades que no las puede negar nadie. Una es la corrupción y la protagonizan estos señores de aquí. Pero hay otras dos de las que tenemos que hablar. Otra es la plurinacionalidad. De esa no toca hablar hoy, pero tendremos que hablar. Y la tercera es la precariedad. Esa realidad sí tenemos que abordarla porque, le decía, un tercio de nuestros compatriotas en situación de riesgo necesita una respuesta de un Gobierno progresista y necesita una respuesta de una mayoría social y de una mayoría política progresista en la Cámara. Mire, no vamos a poder abordar el problema del tercio de la población de nuestro país que está en situación de riesgo solo con políticas asistenciales, solo con el Estado redistribuyendo. Vamos a necesitar que el Estado invierta. Ustedes han hecho una cosa que a mí me ha gustado mucho, que es un ministerio que se llama de Transición Ecológica. Ese ministerio tiene que ser la punta de lanza de un cambio de modelo productivo en nuestro país. Yo comparto... Quizá con menos entusiasmo, pero comparto la vocación europeísta de su Gobierno. Pero nuestra vocación europeísta tiene que estar orientada a comer en la mesa de los mayores, si me permite la expresión, a equipararnos en derechos, en salarios y en estado de bienestar a Alemania, a Bélgica o a Dinamarca. No puede ser que ser miembro de la Unión Europea sirva para periferizar la economía española, para ser los primos pequeños que se dedican fundamentalmente al turismo y a la construcción orientada al turismo. Nuestros jóvenes, nuestras jóvenes no se merecen un futuro con empleos que duran dos meses y por los que se ganan 600 euros al mes, porque además esos empleos no van a garantizar las pensiones públicas y tampoco van a garantizar que, los, que las pequeñas empresas salgan adelante. Los señores del Partido Popular nos han contado durante toda su gestión nefasta de la década perdida que lo que necesitaban las empresas para salir adelante era competitividad y traducían competitividad básicamente por empobrecer a los trabajadores. El problema para los señores del Partido Popular es que los trabajadores tienen salarios altos y, por tanto, hacen reformas laborales que son lesivas para los derechos de los trabajadores. Ustedes también han hecho alguna, pero corramos un tupido velo. Hacen reformas laborales lesivas para los derechos de los trabajadores. Nosotros lo que entendemos es que el problema no está ahí. El problema está en la capacidad de consumo de los españoles. El problema está en generar valor añadido y en generar un círculo virtuoso de la economía. Las empresas que han echado el cierre no han echado el cierre por los sueldos de sus empresas han echado el cierre porque no había capacidad de consumo en nuestro país. Por tanto, hay una alianza tácita entre pensionistas, trabajadores y pequeños empresarios. ¿Frente a los intereses de quién? Pues, señora ministra, frente a los intereses de las empresas del de IBEX 35, por ejemplo, que están tributando de media entre un 6 y un 8%, frente a los intereses de empresas que no pasan por caja a final de año y que son grandes empresas de nuestro país, frente a los intereses de quienes están ahorrando los impuestos de patrimonio y sucesiones en algunas comunidades autónomas. Este país no se puede permitir que los ricos no paguen impuestos mientras tiene un tercio de la población en situación de riesgo. En la cuarta economía de Europa hay recursos, hay dinero para que invirtamos y para que el Estado no sea solo una agente de redistribución para generar gasto asistencial, para que el Estado invierta y para que el Estado genere una economía pujante. Nosotros éramos un país puntero en energías renovables y teníamos todas las condiciones para hacerlo y eso se fue al garete. Y eso se fue al garete. Necesitamos recuperar eso. Necesitamos que su Ministerio de Transición Ecológica sirva para que, efectivamente, seamos un país puntero en tecnologías renovables. Para invertir en IMAS de Masí, este presupuesto del señor Montoro invierte todavía menos que el del año pasado. Podíamos haber pactado ustedes y nosotros alguna enmienda a los presupuestos para mejorar la inversión en I de Masí, para invertir en desarrollo, para invertir en investigación y para poner todo el capital investigador que hay en nuestro país, toda la población universitaria que hay en nuestro país, a trabajar, a trabajar en generar valor añadido y en generar economía productiva que es fundamentalmente lo que necesitamos, mejorar los salarios para generar un círculo virtuoso de la economía, para que las pequeñas empresas funcionen y para que las pensiones lleguen y para que nuestra gente viva mejor. Usted ha dicho que necesitamos políticas que pongan a las personas en el centro. Eso pasa fundamentalmente eso pasa fundamentalmente por dos cosas. Una, las políticas de inversión, por tres. Una, las políticas de inversión que le decía. otra por la fiscalidad. La fiscalidad en nuestro país tiene que ser progresiva, no solo porque lo dice la Constitución, no solo porque lo dice la Constitución, sino porque es lo justo y porque además ustedes y nosotros estamos ideológicamente de acuerdo en que eso tiene que ser así. Y en nuestro país la fiscalidad es progresiva para los salarios, pero le decía antes que hay una curva creciente del peso de las rentas del capital en la economía y decreciente del peso de las rentas del trabajo. Necesitamos grabar las rentas del capital y que las rentas del capital paguen impuestos para que todos podamos salir adelante y para que en nuestro país, en la cuarta economía de Europa, en nuestra patria, no haya un tercio de la población en riesgo de pobreza para que nuestros colegios funcionen mejor, para que nuestros hospitales funcionen mejor. Y el tercer elemento tiene que ver con el estado del bienestar, con cuidarlo y defenderlo como lo que es. El patrimonio fundamental de la democracia. La democracia no es solo votar. Señoría. Gracias, Presidente. Ya terminó. La democracia no es solo votar a los gobernantes. La democracia no es solo un sistema electivo. Y en esto también tenemos que estar de acuerdo, ustedes y nosotros. La democracia son derechos. La democracia es igualdad de oportunidades. La democracia son derechos sociales. Y tenemos la oportunidad de que su gobierno no se resigne a gestionar con 84 diputados el legado del señor Rajoy. Tenemos la oportunidad de que ustedes gobiernen con una mayoría parlamentaria amplia y sólida cuenten con nosotros para cambiar este país.